Calidad y rendimiento que te acompañan, Necron. Vas con Paz, vamos con Paz Cuando tu auto necesita Vas, ¿prefieres calidad? Vas, Vas con Vas. Chevron con Tecron. Cuidado siempre. Vas, Vas, Vas, Vas, Vas, Vas, Vas, Vas.